Gracias por estar con nosotros, gracias por, eh, pues ahora sí que levantarse temprano los sábados, pero bueno, eh, muchos consideramos que hoy todavía es un día hábil, normal, les agradezco mucho que estén en este curso, y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que eh, pues pienso yo que es bastante importante, sobre todo en esta época en la que eh, el Fisco Federal, actualmente nada más el SAT, gusta de aplicar la presunción de operaciones inexistentes y bueno eh, ahora con la reforma eh, en la que se está previendo que no haya pues aumento de contribuciones ni más impuestos eh, ni eh, alzar las tasas o las tarifas entonces cuando uno ve ese tipo de panorama a un futuro cercano que ya es enero del próximo año, pues empieza uno a, a razonar sobre cómo va a ser el comportamiento del fisco para el año 2022. Y creo que todos vamos a coincidir en el hecho de que al no haber eh, una mayor recaudación por aumento de tasas o por aumento de, de tarifas o por creación de nuevos impuestos, bueno, pues entonces el fisco tendrá que eh, optar por otros medios recaudatorios eh, obviamente los más efectivos pues son la fiscalización que se tiene eh, y esa fiscalización pues ustedes saben que la va a hacer tanto de eh, en el sentido del pago de contribuciones como en el sentido de cumplimiento de obligaciones formales entonces desde mi punto de vista el panorama que, que viene para el próximo año es por un lado pues que van a empezar a ver más eh, requerimientos de declaraciones de pagos provisionales, pues para obligar al contribuyente a que efectúe, a que efectúe esa declaración y la presente. Y bueno, también va a haber revisiones. Eh, desde mi punto de vista, el año que viene se van a incrementar las revisiones electrónicas, las eh, revisiones de gabinete y este, pues las visitas domiciliarias. Eh, la visita domiciliaria es eh, en todo caso el, el, la fiscalización por excelencia tanto para SAT como para Seguro Social, porque pone en evidencia al contribuyente en su entorno social cercano. Entonces las personas que están cercanas, que son contribuyentes, se dan cuenta pues que están revisando, que viene el SAT, que vienen las camionetas del SAT, eh, y pues a todo mundo eh, le entra miedo, se alarma, porque como ven cerca la fiscalización, piensan que también les va a llegar, o es muy probable ya que les llegue a ellos. Entonces, pues la recomendación de un servidor, pues es que tengan la documentación comprobatoria lista y disponible. Obviamente el último ejercicio revisado es 2020, el perdón declarado. Pero eso no basta para que la autoridad llegue con una orden de visita domiciliaria para revisar 2019 o 2018. No hay una disposición jurídica que obliga a la autoridad a que revise forzosamente el último año declarado. Para ello, pues es importante, les repito, tener la documentación comprobatoria de las operaciones del contribuyente. Una de ellas, eh, un documento es el contrato. Eh, cada día me voy topando con la necesidad de que los contribuyentes, tanto personas físicas como personas morales, tengan contratos para poder justificar sus operaciones. El contrato, desde mi punto de vista, desde luego, es el documento que va a planear la operación del contribuyente. El contrato es, por decirlo así, eh, el documento en el que se planea la estrategia o eh, en materia contable, el que va a generar el control interno de una operación. Esta operación se puede prolongar por el tiempo de vigencia del contrato. Eso puede ser eh, tan amplio y tan breve como lo quiera la empresa, pero lo cierto es que ahí debemos de anotar eh, cuáles son los documentos que van a generarse en el en movimiento que va a dar la operación de ambas partes. ¿sí? En nuestro caso, el día de hoy, después de ver eh, el aspecto técnico del contrato y de platicar sobre sus partes, al final vamos a eh, revisar un contrato de prestación de servicios profesionales independientes de un contador, que desde mi punto de vista debería de ser de esa manera, para que los contadores por una parte desarrollaran sus conocimientos eh, y experiencias en la técnica contable y por otra parte no adquieran una responsabilidad que no les corresponde. Hasta el día de hoy, eh, la contabilidad la debe de llevar el contribuyente. Sabemos que la contabilidad hoy se debe llevar en medios electrónicos. Y el contribuyente, cuando es una persona moral, pues no tiene manos para capturar, es un ente jurídico. Entonces, eh, para eso tiene a su representante legal, que es la persona física. Muchas veces el representante legal no sabe absolutamente nada de contabilidad y no es su culpa ni su obligación, ¿verdad? Muchas veces es representante legal por las negociaciones que tiene eh, la empresa. Por otra parte, el contador que sí sabe de técnica contable y que puede y no solo puede, sino que realmente es el que captura o registra eh, la contabilidad que muchas veces hoy eh, consiste en saber cómo descargar masivamente los FDI y operar un sistema de contabilidad en medios electrónicos, bueno, ya se convirtió en un experto tanto en internet como en el sistema contable. Entonces ya es imprescindible su servicio pero no porque sepa llevar la contabilidad, no porque sepa usar un eh, sistema contable, no por eso debe adquirir la responsabilidad y las consecuencias del de, eh, registro contable y el cálculo de este, las declaraciones de contribuciones federales y estatales. Entonces... El contrato que vamos a analizar es muy importante para efectos fiscales porque va a generar, les repito, la documentación comprobatoria para que cuando fuera revisada la empresa, o sea, el contribuyente o el profesionista independiente, se tengan los elementos suficientes eh, que en materia de derecho consideramos como pruebas idóneas para demostrar cómo se fue realizando la operación en el tiempo. Los contratos son documentos que hacen las veces de leyes entre las partes contratantes, porque en los contratos se obligan a realizar determinados actos y también a abstenerse de realizar determinados, determinados actos. Entonces... Eh, pueden ser exigibles para las partes, eh, y de hecho son exigibles por voluntad de las partes, pero pueden ser exigibles por los tribunales civiles de las entidades federativas, cuando alguna de las partes no cumple con los términos. Eh, cada parte obviamente tiene sus obligaciones a cumplir, tendrá también los derechos de recibir a cambio algo, eh, y por lo tanto, cuando no hay esa, esa responsabilidad, cuando no se cumple con esa responsabilidad de hacer o de no hacer, bueno, pues entonces vienen eh, los pleitos civiles, los juicios, por incumplimiento de contrato. Eso es por la parte civil y por la parte fiscal, ¿sí?, cuando un contrato se cancela, cuando un contrato eh, llega a su fin o se rescinde antes de, de terminar, bueno, pues también hay sus consecuencias jurídicas porque tanto el profesionista que ya había calculado obtener ingresos hasta la fecha de terminación del contrato, pues ahora resulta que ya no hay. Y en todo caso, el contribuyente que lo contrató el, el que va a recibir el servicio bueno pues también tal vez ya había hecho una reserva para poder pagar eh, al profesionista hasta que terminara el contrato y ahora pues simplemente ya no se va a pagar desafortunadamente dentro del contrato pueden establecerse penas, sanciones eh, puede haber una pena convencional, puede haber una, eh, un pago de daños y perjuicios ¿por qué? pues porque es, es normal que en muchas ocasiones no se pueda cumplir el contrato. Algunas veces puede ser por un evento natural, otras veces puede ser pues porque eh, ya no hay materia de las dos partes. ¿sí? Eh, puede ser que el contribuyente suspenda actividades, obviamente ya no requiere de llevar contabilidad, y este, el profesionista pues se queda sin trabajo y no hay forma de cumplir el contrato porque ya no hay materia. Entonces se pueden dar todas esas vicisitudes en el tiempo y todo se tiene que demostrar. ¿sí? En materia eh, de derecho, cuando se trata de un procedimiento de fiscalización, que es, por decirlo de alguna manera, eh, un procedimiento a manera de juicio, porque aquí el acusado es el contribuyente a quien se le está revisando, eh, lo más valioso entonces van a ser las pruebas que le ofrezca a la autoridad. De tal manera que si nosotros tenemos un contrato, pues la autoridad solamente va a tener por demostrado el hecho de que se suscribió ese contrato, de que se firmó el contrato. Pero el contrato por sí mismo es un documento, que solo da fe de lo que sucedió en ese momento, de lo que está escrito ahí, pero no puede tener la trascendencia de demostrar los hechos que se van a suceder a futuro. Es decir, en los contratos las partes acuerdan que se prestará un servicio. Tal vez se va a pagar de manera mensual y se van a decir las actividades a realizar, pero todo eso es a futuro. Es decir, a partir del día que se firma el contrato, en adelante. Ahora, ¿cómo voy a demostrar que ya comencé a prestar el servicio? Hablemos del contador. ¿sí? El contador eh, llega a un acuerdo de negocios con un contribuyente, firman el contrato y dice el contador, muy bien, entonces voy a aplicar mi técnica contable. ¿no? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? <ríe> El contador puede decir, no, pues dame la contabilidad, dame los documentos para revisar. Ok, entonces cuando nosotros decimos dame los documentos, debe hacerse una constancia, un documento de entrega, recepción de lo que tenga el contribuyente para que lo revise el contador. Esa es la manera de iniciar. Eh, la prestación de servicios en materia contable en materia jurídica como en mi caso son cuestiones un poco diferentes porque nosotros podemos hacer otro tipo de actividades que no requieren muchas veces que me entreguen documentos por ejemplo una asesoría eh, yo hago un contrato con una empresa y la empresa me dice quiero que me des asesoría eh, este por X cantidad durante un mes, de acuerdo, tengo que saber y tenemos que establecer cuántas veces me puedes preguntar, cuántas veces en un mes, porque eh, no es equitativo que lo dejemos eh, sin señalar la cantidad de asesorías que te voy a dar este, por un monto determinado mensual, eh, dado que eso te daría derecho a la parte contratante, a que estuviera preguntando las veces que quisiera por ese monto, ¿sí? Entonces, tal vez, si hubiera esa, esa libertad para el contratante, yo tendría que decirle, bueno, pues ahora vamos a aumentar el monto, porque a ti se te ha dado, pues está preguntando cada dos días, y este, nos echamos conversaciones de dos horas, y bueno, habíamos pactado este, 10 mil pesos, ahora resulta que prácticamente me tienes... A tu servicio durante dos horas cada dos días y no se justifican los diez mil pesos. Eh, los contratos tienen que ser equitativos, tienen que ser equilibrados, no deben de ser ventajosos. Eh, se les llama contratos leoninos, aquellos en los que la parte, una de las partes saca más ventaja de la otra. Eso es eh, injusto y por eso se llama así leoninos, ventajosos, incluso se pueden anular si se denuncian eh, ante un juzgado, si se presenta una demanda por eh, inequidad en el contrato. Entonces, vamos a tratar de hacer contratos equitativos, aunque sabemos que hay contribuyentes que establecen sus condiciones para contratar y le dicen al profesionista o a cualquier otro contratante, le dicen, ¿sabes que Este es el contrato y si quieres lo firmas y si quieres no lo firmas. Entonces, eh, esa es una manera de manipular a la, a la parte pues, que quiere prestar el servicio o quiere contratar, porque prácticamente se somete a las condiciones de la contratante. O sea, no hay un diálogo, no hay, no hay una negociación. Solamente es si quieres, ¿por qué? Porque si tú no quieres, pues hay una fila que sí quiere, ¿no? Y bueno, eh, ahí pues entra mucho los valores. Del contratante, si es una persona física, si es un profesionista, eh, entra en juego su necesidad, entra en juego muchas cosas. Pero si se va a someter a las condiciones de un contrato, habrá que revisarlo para determinar cuáles son los documentos que se van a generar y exigir, o en todo caso, eh, vigilar que realmente se generen esos documentos. Porque de lo contrario, con esos contratos, muchas veces el único que se protege legalmente pues es la parte contratante y al profesionista o a la parte que va a contratar la dejan totalmente desamparada, eh, no le entregan ningún tipo de comprobante, solo existe un CFDI, cuando mucho el informe del prestador de servicios. Entonces, bueno, pues no, no, es, lo, no es lo justo, no es lo adecuado, no es lo correcto. Eh, vamos a entrar en materia. Vamos a ver nuestro tema de hoy. Eh, permítame. Yo quiero pensar que ustedes ya tienen este material. Son unas diapositivas que eh, Census eh, tiene y me imagino que ya se los proporciona a ustedes. Bien. Nuestro contrato, ¿Sí? Eh, nuestro curso, perdón, se denomina ¿Cómo elaborar contratos para efectos fiscales? Bien. Las reglas del juego son muy simples. Si usted quiere participar eh, haciendo una pregunta, haciendo un comentario, o compartiendo alguna experiencia que usted haya tenido, eh, por favor le pido que active su micrófono y eh, hable para pedir la palabra eh, porque eh, este, yo no estoy viendo el chat eh, las preguntas del chat se le quedarían en todo caso a Census y a mí me gustaría mucho contestarle en el momento en que usted eh, tiene la duda porque estoy convencido de que cuando tenemos una duda es el momento más adecuado para aprender entonces no deje pasar el tiempo eh, pregunte usted lo que se le ocurra, lo que crea conveniente. Aquí todos somos profesionistas y yo parto de la idea clara y simple de que aún cuando tengamos los grados académicos más altos y aún cuando tengamos una experiencia vasta por, por el trabajo que tenemos, aún así somos ignorantes de muchas cosas. Entonces eh, por favor, sin ningún tipo de, de, este, pues de pena o de cualquier cosa que ustedes quieran pensar, hagan la pregunta. Eh, yo a veces pregunto a los participantes, porque tengo ese afán de saber si me están este, prestando atención, si realmente les está interesando el curso, porque pues ahora la modalidad de online, permite, como en este momento, que el único que se ve en la pantalla posea pues, un servidor. Ustedes pues tienen apagados sus monitores, cosa que eh, pues es su opción, ¿verdad? Es su gusto, pero el, el curso es en vivo. Estamos ustedes de aquel lado y yo de este lado presentes, ¿sí? Eh, que no los pueda ver porque ustedes ponen la pantalla, eso no impide que podamos conversar entre nosotros, como en un teléfono. Entonces, eh, no se sorprenda, por favor, si en algún momento le pido que me, que me dé una respuesta o que me ayude con algo en una lectura. Eh, es para poder tener dinamismo. De lo contrario, a la mitad del curso ya se durmieron y eso es lo que más eh, pues puede ser triste para mí, ¿verdad? Que, que, que no les interese mi curso. Entonces, bueno, ya quedamos en ese entendido. Usted puede encender su micrófono, puede pedirme la palabra. Maestro, quiero esto. Arturo, quiero preguntarte lo siguiente. Y yo con mucho gusto me detengo para poderle dar la voz y además compartir su comentario con todos los demás. Muy bien. Vamos a, a nuestro curso. Les repito, es, se denomina cómo elaborar contratos para efectos fiscales. Y eh, tenemos un temario. Eh, que es, en pocas palabras, el contrato, la redacción de un modelo de contrato. Usted puede ir tomando las notas eh, que mejor le convengan. Vamos a comenzar con la denominación, que es lo que siempre vemos en los contratos, en la parte de arriba, como encabezado. Las declaraciones de las partes, lo que cada uno debe de decir. El objeto del contrato esto lo vamos a ver en la cláusula primera, eh, la forma de pago, eh, las comunicaciones, eh, si va o no va a haber una garantía en este tipo de contrato, qué es el caso fortuito y la fuerza mayor eh, para impedir la realización del contrato, eh, la naturaleza del contrato, la exclusión de la relación laboral, la confidencialidad, eh, las causas de rescisión, la terminación del contrato, si va a haber penalización o indemnización, como les comentaba hace un momento, y su duración, cuánto va a durar. Después de eso, bueno, pues vamos a ver eh, la jurisdicción, es decir, eh, la territorialidad para poder ventilar controversias. Y en la eh, última parte, eh, ya dentro de lo que es el formato del contrato, una clave, una numeración y unas firmas, porque todo contrato pues debe de estar firmado. En el siguiente eh, apartado vamos a tratar eh, el asunto de la fecha cierta, que eh, hay una jurisprudencia que es la que vamos a, a publicar y la vamos a comentar para conocer sus alcances y obviamente su contenido, sí. Y finalmente vamos a ver los elementos del contrato para demostrar la materialidad de la operación. Eso lo vamos a ver ya con el modelo de contrato que vamos a diseñar. Bien, vamos a comenzar entonces por la denominación del contrato. Contrato de qué o por qué y de dónde sale su nombre, ¿Sí? Para eso vamos a acudir al Código Civil Federal, que es el que crea, los contratos y después eh, empiezan las modificaciones en otras disposiciones jurídicas como eh, el contrato laboral eh, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o el contrato de subcontratación de servicios especializados que también es laboral, muy de moda ahora que ya está el REPSE, eh, contratos mercantiles, eh, contratos que eh, pueden ser civiles y mercantiles como el préstamo y el mutuo, pero todos los contratos nacen del derecho civil. Por eso, eh, al ser el tronco común, lo tomamos siempre los abogados como referencia cuando se trata de hablar de contratos. Aquí se da usted cuenta que el acuerdo, el contrato es un acuerdo de voluntades y tiene carácter de ley para los contratantes de no cumplir con lo establecido procede la demanda en, en contra del incumplimiento eh, esto quiere decir que como todas las leyes se van a establecer eh, normas sí que son las cláusulas eh, y ahí también dentro del contrato se van a establecer consecuencias jurídicas tanto para el cumplimiento como para el incumplimiento de lo que convienen las partes eh, el contrato de compraventa que nosotros conocemos tiene como partes contratantes, por un lado, al comprador. Esta parte se denomina comprador en el artículo 2255 del Código Civil Federal. No es un nombre que nosotros le demos o le querramos dar eh, a capricho o voluntad de cada quien, sino que así está denominado en el Código eh, Civil Federal. La persona que adquiere, se llama, eh, perdón, la persona que, que, que otorga o que da los bienes o los, eh, en este caso, los bienes, es el vendedor. También así está denominado en el artículo 2270. Esto nos va a servir en el encabezado porque generalmente vamos a poner contrato de qué? Contrato de compraventa que celebra por una parte eh, tal persona, que en lo sucesivo se le denominará el vendedor y por la otra parte, tal persona que en lo sucesivo se le denominará el eh, vendedor. De tal manera que después de ese encabezado, todo el contrato eh, siguiente ya no necesita que se anote el nombre de las dos personas con el nombre de sus representantes legales o el nombre de representantes legales. Eh, el encabezado evita que tengamos confusiones de denominación en todo el resto del contrato. Eh, en lo sucesivo ya declarará el comprador, declarará el vendedor y en las demás cláusulas, pues ya hablaremos de comprador y vendedor, sin necesidad de referirnos al nombre que tenga cada una de las partes. Entonces, pues esto es muy ventajoso. Tenemos también en el caso de eh, el préstamo, el, tenemos un mutuo en el artículo 2384 mil del Código Civil Federal y tiene por una parte al mutuante, que es el que presta, el que da el dinero, y al mutuario, que es el que recibe, ¿Sí? Entonces, eh, usted puede ir anotando quién es quién, porque a veces eh, las palabras son tan parecidas que no sabemos quién es el que otorga y quién es el que recibe. De todas maneras, en caso de duda, usted puede consultar el artículo 2.384 1.384 eh, para que sepa con precisión, sin este, acudir a la memoria, que muchas veces nos puede confundir. Usted puede acudir y ver realmente cómo se llama cada uno, ¿sí? En el caso de arrendamiento, pues que es un, es un contrato muy común, eh, tenemos al arrendador de una parte y al arrendatario de la otra parte. El arrendador otorga el bien y el arrendatario recibe el bien. En arrendamiento, acuérdense que podemos arrendar eh, bienes que pueden ser muebles o inmuebles. Es más, al día de hoy se pueden arrendar intangibles como son marcas, patentes, eh, se pueden arrendar. Bien, también tenemos un, un contrato de donación que siempre se, es, un, un, es un contrato que se hace en vida para poderlo distinguir de el testamento y tenemos por una parte al donante y por otra parte al donatario, ¿Sí? Entonces, les repito, estas designaciones de las partes, no son a voluntad de nosotros, no es un capricho, sino que es el texto de ley, en este caso el Código Federal eh, Civil, el que nos, nos da el nombre con el que debemos designarlos en el contrato. Y bueno, llegamos a la prestación de servicios profesionales. Resulta que el Código Civil Federal, para el caso de los servicios profesionales, habla de una contratante, es decir, la parte que va a contratar al profesionista, pero cuando se trata del profesionista, eh, lo llama por una parte profesionista, por otra parte el prestador o simplemente el contratado. ¿Por qué? Porque no tiene una designación especial para el prestador de servicios profesionales. No, no, este, no señala un nombre en particular. Entonces...